Consternación ha traído consigo el suicidio de un niño de apenas nueve años de edad, quien fue encontrado ahorcado por su madre dentro de su vivienda en el municipio de Salcedo. Personas allegadas a la familia manejan diferentes teorías sobre qué habría podido generar que el joven tomara la fatal decisión. La mamá estaba acostada en su casa y cuando ella se levantó lo halló. Con la, con la soga alucada. y comenzó a gritar, a gritar y cuando subimos los vecinos, rompemos la puerta para entrar, y ya gritando, tocando la puerta. Estaba donde en el interior de la vivienda. Estaba dentro dónde? en la cocina. Y ayer le dije también el papá que murió allá. El papá de él murió. Sí, porque él llama ayer y dice a la mamá, el papá él murió. A él mete eso en la cabeza. Ah, que el papá de él murió sí, ayer. Atracado, no, no, no, no, que llevar. Entonces llevaron un sitio lejos lo mataron en un atraco en Haití. Porque ahí para eso la mamá contado ah, ¿sí? anoche está ¿sí? gritando la mamá. Y él no tiene eso en la cabeza. ¿sí? Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.